y bueno gente acá estamos en un nuevo video para el canal después de una semana sin subir videos y estamos acá con Juani y con Dije saluden hola bueno, buenas hola. buenas si <risa> sí, son nubes si son esclavos yeah. y pues vamos a empezar vamos a empezar la partida y esperamos que la ganemos y pues bueno qué tienen para decir antes de empezar um... vamos Bueno gente, acá empezamos la partida aquí con Grille y con Juani y esperamos que nos vaya bien y que Grille deje de hacer su cara a Danu, por favor y pues, vamos a empezar, yo voy a luchar al centro y Grille me acompaña y Juani se empieza a cubrir la cama y ya sabes Yes, oh yes, Juani, tenés oro ahí Sí, siempre sí, siempre sí, sí. ok Vamos a lucharle, vamos a... la Guille se va a encargar de venir conmigo y de atarrar enmeralas si yo le voy a, ir a un equipo al azar. un equipo perro no, no, me caí ay marica apúrate y vamos a, a los rojos, a los azules ya que están, que van me? a poner opción en Z pero rápido, rápido rápido porque okay, es que te no me, soy, caí, no, no, por, me caí por... Me caí por... Pues vamos a ir a por, a por los azules, porque si no se ponen, se chetan. Corre, vi Ok, agarra la, agarra la esmeralda, yo voy. No, yo no, yo voy contigo. Chao. Se salvó. Bueno, oh, bien. No, me cuidado. tiró. Cuidado, cuidado, cuidado. No. ¡No! ¡Mierda! Uh, ah, uh, ¡Te mató! Caí. ¡Te F. mató! Si, si, si, mató, sí, pero yo lo maté Bueno, voy a ir a por los tipos Me importa ¿Alguien tiene morarla? No, eh, no. búscala, buscala. Que se generaron justo Capaz alguien se las robó, ¡No! Para... ¡No! ¡Me no, caí! Verdad, ok, company, agarra cuatro más, agarra las otras cuatro, agarra las otras cuatro vale, vale. Yo, te pro, yo te protejo, te cuido Me tiraron centro, esos no rambos Vamos no no pendejos Anda al otro, al otro generador que debería haber um, si sí, vamos a ah, los azules no se pusieron ops todavía más randoms no son unos randomizes No, de vivir bueno yo voy a ir a la yo voy, le voy a ir a los amarillos porque creo que se ven más nubes porque todavía no protegen su capa con nada fuerte yo la te acompaño? ok con el pueblo anda a buscar a diamonds please <risa> diamonds diamonds ya tengo la opción son nuevos amarillos no hacen puente bien. no y se me mugea y se me mugea y tengo la nah. un amarillo nos hizo puente what the fuck viene por ese lado cuidado qué le pasa señor ubíquese ya yeah. desde la isla de diamantes Triméndola. <risas> Oye, puedo cargar diamonds. Diamonds. Diamond. Diamond. ¡Le rompí la cama! GG. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Toma, <ríe> joder. Esta partida no merece ser ganada. Sí, sí, sí. Okay, los amarillos uh, ya eh, están muy muertos ya. Me mataron normalmente. Si, sí, me mataron, pero al menos le rompí la cama. F, amarillos. Oh. F por la partida de los amarillos. Okay, uh, ah, voy a... Me dio un tirón de FPS y me caí el vacío. A mí igual Ay, me pasó Dios. eso. cuando no me caí el vacío. Dios. No me caí el vacío, pero esta, me caí en la base de los amarillos. No, es que los tipos estos los azules ya tienen oxy, si no mal creo. Bro, es que me da muy lag. Se me tarda como me caigo y se me dan como dos veces a hacer el daño. No, no. No, te va lado de tú, ¿no? Sí, pero no, los verdes están tan muertos Uy, mira, le caí Le caí, Me le caio, loco ¡No! Muerte No, me, me mató, me mató siempre al mismo. No, me ¿Qué da, da mucho escoso ¿Qué ¿Sabes qué? ¿Sabes que necesitamos una espada más chetada? Así que... Yo tengo espada chetada, Ustedes no se cortan nada porque son unos noobs Mira, le, le voy vale. a <risa> no, no sé por qué nunca me nunca me compra espada. más Juan y se si compra espada tiendo? de diamante. O sea, espada de diamante. Eh. hacha de diamante. Con lo que lo que hace. ¿Puedo hacer un brisley? No. <risa> <risa> se le cayó Ahí va a posar no? la te No, no, no, entiendo el chiste, no es gracioso que me caiga, chico Ay, espera, me comí la trampa, me comí la trampa Yo igual, no, no ay, yo no me la, la, la me comí time, time, time. Wait, wait, wait, Yo también sí, me tarde. la comí Oye, hay dos Acá Oh, no lo no, tené, no, no, no, no. eh. Me mató ¡No maté! Dios, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Sí, el, el tipo no me mató. Me tiró, pero no me mató. Venezuela creo que queda en Asia. <ríe> <ríe> ¡No! ¡Juala me <ríe> <ríe> no, voy a matar! ¡GG! <ríe> ¡Guy! Buenísimos, buenísimos. buenísimos. Y bueno, gente, acabo de terminar la partida. Realmente fue muy cortita y fue un gran video. ¿Cierto, Vi? Sí, cierto, cierto, cierto. cierto. Y además, Juan y con la caída esa se fue. Epic. <risa> y pues bueno, <risa> si nosotros nada más que decir, nos vemos. ¡Adiós! Bye,